Hola, mi nombre es José Luis Segovia y vamos a hacer una breve revisión del avance del COVID-19, hoy primero de febrero del 2022. En el Perú, en relación al, a los fallecidos por COVID, si observamos aquellas, aquellos fallecidos con mayores de 40 años, en relación a los menores de 40 años, hemos observado que existen 10 veces más fallecidos con edades de 40 años o más que con edades de 40 años o menos además vemos que el, el número de casos en las regiones ha empezado a disminuir veamos en algunos países del mundo en este gráfico vemos el número de eh, infectados Observamos que en Chile todavía sigue en crecimiento exponencial el número de casos, mientras que en Israel, que estuvieron siguiendo, ya ha empezado a estabilizarse. Y en el Perú también. En relación al número de fallecidos, el número de fallecidos está en crecimiento exponencial en Chile, así como en el Perú. también en Israel. Tomando una foto del, del resumen del Perú, de la imagen que ustedes observan, el número de la proporción de vacunados con vacunas de dos dosis ya tenemos más del 80% y existen cerca de 8 millones de personas en el Perú con la tercera dosis. Se observa además que el número de muertes está creciendo exponencialmente, como les he mencionado. Haciendo un análisis del, en el número de fallecidos por edad, aquellos, fallez, aquellos que han fallecido con edades mayores e iguales a 40 años en los últimos días, por ejemplo tenemos 185 fallecidos, 188 fallecidos por día, con edades mayores o iguales de 40 años mientras que si vemos menores o iguales a 40 años el número de fallecidos está en el orden de 13 16 o sea existen 10 veces más fallecidos con edades mayores de 40 años que con edades menores de 40 años en esta tercera ola podemos observar los menores de 18 años cuál es la proporción y ahí todavía es mucho menor porque el número de fallecidos menores que 18 años está en el orden de 2 o 3 en promedio existe un estudio preparado por la CDC en relación a la incidencia y mortalidad de los vacunados en relación a los no vacunados, y ellos han observado en Estados Unidos ellos han observado que existen unas 5, 8 o 10 veces más fallecidos, por ejemplo, en aquellas personas que no han sido vacunadas de aquellas que fueron este, vacunadas completas o con tercera dosis. Eso quiere decir que aquellos que no han sido vacunados corren un riesgo muy alto de fallecer si, si, si se infectan con, este, con el coronavirus. Finalmente, veamos lo que está ocurriendo en las regiones del país, cómo van disminuyendo el número de... En Ancash todavía se mantiene en la cresta de la ola. En Apurímac, de igual manera. Mientras que en Arequipa ya ha empezado a disminuir el número de casos. Lo mismo que en Ayacucho. En el Callao ya un franco descenso en el número de casos. Está en zona amarilla. En Huánuco todavía sigue en la cresta de la ola, En Lima ya también ha empezado a crecer, disminuir rápidamente el número de casos a pesar de ser una región muy grande en esta tercera ola está disminuyendo rápidamente lo mismo que en Loreto ya está en zona verde en Piura todavía está ha empezado a disminuir el número de casos en Puno también lentamente empezó a disminuir en Tajna ya está llegando a zona amarilla, al igual que Tumbes, que todavía continúa, considero yo, en la cresta de la ola. Bueno, si ustedes desean recibir más información relacionada al COVID-19 en el Perú, pueden presionar el botón y marcar la campana. Muchas gracias. Hasta la próxima.